Señores, cierran la discoteca Avalon, Avalon. Aquí bueno, en San Francisco de Macorís. Hay ahí? ahí algo extraño en ese cierre de la discoteca. Epa. <risa> <risa> Entonces cierran la discoteca Avalon eh, por, ministerio de, por disposición del Ministerio Público, el programa de control de bebidas alcohólicas cerró de forma temporal el centro de diversión Avalon Discoteque ubicado en el Hotel Las Caobas. El representante del Ministerio de Interior y Policía, ahí vemos el, el video, eh, ¿verdad? Cotecía de Agenda 56, el representante del Ministerio de Interior y Policía explicó que el cierre responde a varias denuncias hechas por los vecinos del entorno. De su lado, el abogado Sabino Quesada Gil, representante legal del grupo al que pertenece a Ballon Discotec, informó que en las próximas horas someterá un recurso de amparo para revocar esta decisión. Ahí vamos a escuchar un poquito a Sabino Gil, a Sabino Quesada Gil. Ok, entonces, pues hace dos días eh, un dirigente popular conocido como Papito Rafael, podemos ahí está la imagen, arremetió contra el establecimiento, pero dijo que ya habían hablado con los propietarios y que tomaron las medidas del lugar. Sin embargo, hoy pues ya dijo, ¿verdad? Que ya le tomó por sorpresa esta decisión del cierre de la discoteca Avalon. De su lado, al ser cuestionado otro joven que le acompañaba al momento de la denuncia, identificado como Dani, este dijo que solamente le habrían contactado para que acompañara a ese señor a cambio de mil pesos. Señores, vamos a bajar aquí de este tema. Esa denuncia que hace ese señor, está el papito, o esa sinvergüenza. Ese es un plan orquestado. Esa, esa denuncia que hacen sobre ese establecimiento, porque ahí, si usted no hace una reservación, si usted no hace una reservación por el hotel, que es algo turístico, no puede entrar. Entonces, es un plan orquestado, porque así dijo el joven que le dieron mil pesos para estar ahí al lado, pero hasta yo, papi Juan, le dieron claro. mil pesos, es decir, que si ahí le dieron mil pesos a este señor, ¿cuánto le dieron? Entonces esa discoteca cumple con todos los requisitos sí. de estar abierta porque una gente no puede ser loco a abrir un negocio si usted no tiene el documento, ¿eh? las restricciones, entiende? Otra cosa, usted sale afuera en el lobby del hotel, del de, lobby de la discoteca y se oye la mínima cosa de la música no, y no, eso está no bien retirado cierto. porque hay que ser sincero, sí. lo que le queda más cerca a eso es el río es el río pero ahí veo que hay un vecino aparte de este show mediático de to, de tres locos es Eso no se que han dicho que ese señor no vive por ahí ese señor no, ninguno vive por ahí ninguno le tiene mi peso a, a, tanquecito acá ese <risa> ¿Entiendes? entonces esto tiene que acabarse ya cuando una persona vaya a hacer una denuncia usando a los medios digitales, a los medios de comunicación, a la prensa, poniéndola de relajo con, con acciones como esta. Ávalo, trabajan demasiada juventud, trabajan demasiadas sí. personas que, que tienen su familia y nosotros venimos de una pandemia. ¿Eh? Nosotros venimos de una pandemia, un año y pico, discoteca cerrada y de todo y esta gente está cumpliendo con su deber. te entiende? Entonces la envidia, oye, la envidia es algo fuerte. Claro. ¿Se entiende? Usted ve a alguien, se molesta. Hasta una sola persona que viva a 50 kilómetros de ahí, le molesta eso y hace la denuncia. Ahora, hay más desorden en los barrios. Sí. Entonces. Ahí sí no hablan. Eso no, se ve, se ve raro, porque Ábalo está, Ávalo está en el hotel, adentro, está muy retirado de lo que, de, de la campaña. No, y es una campaña sucia. Sí, es, es una, una, campaña, Avala. no tiene sentido eso, real. Me choca porque el hotel, verdad. Entonces fuera, cruzan San Diego. Y ya los edificios y las casas están bastante retirados. Lejos y no se escucha. Eh, tú sales afuera en y el y lobby no del escucha. hotel, en el lobby de la, de la discoteca, como dijo Neti, no se escucha nada. Exactamente. Eso está todo preparado. Eso, eso es lo que es un abuso. Que tiene con eso o la misma envidia. Campaña como decía, sucia, campaña sucia. España sucia, la gente quiere cuarto obligado, sin trabajar, le falta ese trabajar y usted quiere cuarto, o, o mando un currículo, tal vez lo emplean, ¿verdad? Claro, eso es chantaje, eso no, ¿no? es chantaje, pero ¿qué buscarían ellos con hacer eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, es lo que quieren? Joderla, joderla. Joderla. Joder la vida, joder, nada más. Sí, buena, buena. Sí, como que ustedes dicen que es envidia que le tienen a la gente de Ávalo. Eso es un desorden. Yo soy un morador de, aquí, de, la, de, de, de la organización Almanza. Y los estatutos de nuestra organización dicen que no pueden haber ni salones, ni colmados, ni discotecas. Y la gente de la, de, de, del hotel dicen que esa discoteca no pertenece al hotel. Y yo quisiera que alguno de ustedes viviera por aquí para que ustedes vean qué desorden. Porque si fueran organizados quizá uno no dijera nada. Pero mire, frente a mi casa tiran muchísimos disparos. Lo hemos llevado a la policía, hemos hecho de todo, hemos hablado con la gente de la discoteca y no han nada. Caballero. Más. Dígame, señor. ¿Y ¿Usted vive a qué distancia de la discoteca, ávalo A qué distancia, casi en la misma esquina cuando salen. Yo vivo frente al edificio Don Diego I. Y la cantidad de vehículos que salen de ahí, mire, con música alta. Frente a mi casa rompen hasta muchísimas botellas cuando salen de la discoteca. Usted no sabe eh, eh, eh, la zozobra que nosotros estamos viviendo. Y le decimos, hasta que pongan una vigilancia, hasta que salgan en la organización, en la calle, Ok, ok. No hacen U nada. Usted dice que no es por la música, sino el desorden pero saliendo. También la música que sale, la música de la discoteca no lo escuchamos. La música que De los salen vehículos. De los vehículos todo de la discoteca, que no hay control. Personas que van, y de y ahí, salen de... Del, ok, de las personas el, que salen haciendo desorden de ahí. Ok, muchas gracias, el caballero, porque tenemos tenemos que aclarar. Para eso hay tenemos que los pro y los contras, lo contra, lo hay que, que ir los pro y los contras. Claro, lo contra claro hay mucho porque yo yo he tenido negocio de bebida y cuando una persona sale, hay personas que beben con anemia, <risa> ves, entonces eso les revoltea. <risa> sí, cuando sí. salen hacen desorden. Pero yo creo que todo el personal y, y los representantes de, de la discoteca Ávalos, que son personas que les gustan ayudar demasiado. Yo creo que le van a buscar un bajadero a esta situación es. en cuanto a la salida. ¿Eh? Que no salgan con ese desorden que, hay, hay que salgan en orden. En orden ya claro. usted disfrutó, ¿verdad? Salga en orden con su carrito, salga por las vías diferentes que claro, tiene claro, la claro, organización sin molestar Muchas gracias, muchas gracias, caballero, que nos llamó.